UADC informa, calidad académica. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, sostuvo una reunión con funcionarios de la Administración Central y directores de bachilleratos para plantear estrategias que mejoren el desarrollo de la enseñanza a través del programa de bachillerato bilingüe progresivo. En este ciclo escolar participarán 400 alumnos de las preparatorias Venustiano Carranza de Torreón, el Instituto de Ciencias y Humanidades de Saltillo, Mariano Narváez Turno Vespertino de Saltillo, profesor Ladislao Farías Campos de Monclova y profesor Urbano Rioja Rendón de Nueva Rosita. La Facultad de Jurisprudencia de la UADC fue sede del Foro de Consulta Juvenil Jóvenes Cámara y Acción, con el fin de conocer la opinión de los jóvenes sobre algunos temas que les preocupan y ocupan. El rector Salvador Hernández Vélez destacó que es una distinción que hayan escogido la Facultad de Jurisprudencia para realizar este foro, así como la participación de los legisladores federales, senadores y diputados como Reina Celeste Ausencio Ortega, Diego Eduardo del Bosque Villarreal y la senadora Verónica Martínez García. Amanda Guadalupe Díaz Contreras, alumna graduada de la Facultad de Psicología Unidad Saltillo de la UADC, recibió el Premio Ceneval 2019 al desempeño de Excelencia EGEL en el área de Psicología. El examen general para el egreso de la licenciatura es en el que el alumno obtiene una certificación de sus estudios profesionales por parte de Ceneval, lo que le permite demostrar sus competencias profesionales. INTERNACIONALIZACIÓN Luis Javier Zúñiga, alumno de la Facultad de Sistemas de la UADC, realizó una estancia de verano en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái. Al alumno de la carrera de Ingeniería Automotriz, se le otorgó la estancia por la aplicación educativa que creó, Physix, la cual se instala en dispositivos móviles y resuelve didácticamente problemas de física a través de más de 14 fórmulas y ya es utilizada en 16 países en el mundo. El objetivo durante su estancia fue traducirla a 35 idiomas más. Vinculación Con la participación de cientos de niños de las tres unidades, Saltillo, Torreón y Norte, se realizaron con gran éxito los tradicionales cursos de verano 2019 de la Universidad Autónoma de Coahuila. Niñas y niños, hijos de trabajadores y externos a la máxima casa de estudios, participaron en cursos y talleres de artes plásticas, pintura, Manualidades, baile moderno, computación, inventos divertidos y robótica, así como béisbol, fútbol-soccer femenil y varonil, básquetbol, taekwondo y campismo. La Coordinación General de Extensión Universitaria de la Máxima Casa de Estudios, a través del programa Lobos al Rescate, lleva a cabo actividades de desarrollo comunitario y de educación ambiental a favor de la Sierra de Zapalinamé y de la comunidad del sector poniente de Saltillo, donde se ubica el Centro Polivalente Francisco Villa. Esto mediante los Comités Vecinales de Desarrollo Comunitario Sustentable, UADC, con los que se pretende que los universitarios realicen sinergia con la sociedad. Con el objetivo de tener una retroalimentación e intercambiar puntos de vista en el desarrollo tecnológico e innovación, el rector de la UADC, Salvador Hernández Vélez, sostuvo una reunión con la directora adjunta del Desarrollo Tecnológico e Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Acid, la doctora Delia Aide Orozco Hernández. En la reunión se compartió el trabajo que realiza la universidad por medio de la investigación, contando con 317 investigadores con PRODEP, 210 en en el SNI y casi 200 publicaciones científicas durante este año, además se presentaron los cinco puntos que rigen el papel de CONACIR en el Plan de Desarrollo 2019-2024. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.